Shayad, shayad veil, khayal mein tum veil, the milo mujhe veil, pe veil, shayad jo tum na ho veil, the Tum se zádat, tom